Mi primer clase de actuación. Hoy es mi primer día de clase. Estoy muy nerviosa. Ya saben, cuando te pones tan nerviosa que te empieza a doler el estómago, así estoy. Voy a estar estudiando aquí en Corea, lo cual voy a tener que estar actuando en coreano. No sé, siento que actuar en español o en inglés se me hace un poquito más natural para mí, solo porque el idioma, ¿no? Lo siento más cómodo y en coreano no sé, como que se siente raro tener que actuar luego en coreano Pero va a ser un reto, creo que voy a mejorar muchísimo en mi coreano, también mi pronunciación Hoy es mi primer día, he estado esperando a decirles esto porque no sé, es, siento que neta ya es como una etapa nueva de mi vida Un nuevo capítulo, la verdad no sé qué esperar porque pues como nunca he estudiado no sé, no sé, no sé cómo va a estar pero me voy a llevar un cuadernito No sé <ríe> Vámonos Estoy aquí en un café Salí de mi clase Mi primer clase La verdad no pude grabar mucho obviamente Razones por las que no pude grabar mucho Fue de hecho porque Nos dieron una escena de un K-drama que, que está saliendo ahorita En Corea Y fue la escena que aún no ha salido Creo que va a salir esta semana Entonces por problemas de spoiler Y todo eso No puedo subirlo aquí al internet obviamente Y por eso no pude grabar nada también porque me dio un poquito de pena, pero les quiero contar cómo me fue. Tengo mi té de... ¿cómo se llama? Se llama Earl Grey, me encanta. Antes de ponerme nerviosa y así, ya sabes, ya sabes cómo es el vibe cuando entras en primer clase de cualquier lugar, de la escuela, universidad, y aparte da miedo cuando eres la nueva. Y ya hay gente que no conoces, que ya se conocen entre ellos, pero eres la nueva, bueno... Entré, pero las chicas de la clase estaban así de que, hola, ¿cómo te llamas? Súper, súper buena onda Lo primero que pasó en la clase fue que el maestro nos dio papeles Con la escena que íbamos a practicar todo el día el problema fue que la escena fue de un drama, de un K-drama histórico Que se llaman Saku Que son súper difíciles de hacer porque tienen otro método de hablar y de expresarse Porque están hablando como si fueran de hace años Cuando me dieron la escena me di cuenta que no entendía nada de lo que decía Porque las palabras eran súper difíciles Nada más no entendía eh, Nos dieron como unos 10 minutos para leerlo enteramente solo Entonces lo estaba leyendo sola tratando de entenderlo no lo entendí, pero como que lo, lo leí mil veces. Entendí algunas partes, pero no todo. Al principio estuve un poquito nerviosa, estuve como... Como era un diálogo entre dos personas, cada quien tenía a su pareja, y nos dieron 30, 40 minutos para memorizarlo, para luego grabar la escena en frente de todos. Eso fue la clase. Me puse nervioso cuando sacaron la cámara. Por más que soy youtuber, por más que ya hice esta serie, hacer una escena en 30, 40 minutos, grabar y actuar en frente de gente que apenas conocí hace literal 30, 40 minutos, no es fácil. Una de las cosas más difíciles de la actuación es tener que ser vulnerable en frente de muchas personas. Y lo he superado bastante en México grabando. Pero aquí en Corea es otro reto porque lo tengo que hacer en coreano. Estuve en la clase buscando con mi celular la definición de muchísimas palabras que estaban ahí. Al final del día sí entendí la escena, sí entendí lo que decía, pero sí me costó un poquito más trabajo creo. No pude memorizarlo en 40 minutos obviamente, pero creo que es obvio que yo no lo pueda hacer inmediatamente porque hoy empecé. Pero me divertí bastante, me divertí tanto estar viendo a las chicas actuar enfrente de mí y cómo cada quien lo hacía en su manera. Sí fue mi primer clase. Me divertí bastante. Estoy emocionada para los siguientes. En las otras clases con otros maestros, quién sabe qué me va a tocar. Estoy muy emocionada para esta semana. A ver qué onda. Y sí, sin miedo al éxito, chicos hello chicos, hoy es un martes, ni sé qué día es hoy. Mi papá de hecho me recomendó un libro, es un libro que aparentemente es como un básico que uno tiene que leer cuando empieza la actuación. Voy a ir a comprar el libro, normalmente lo leería en inglés, pero ya que ahorita estamos tratando de pues, mejorar mi coreano, voy a comprarlo en coreano. Así que vamos a ir a buscar el libro. Antes de salir busqué en el internet eh, dónde podía ir a comprar el libro. Encontré un lugar que ahorita solo tienen un libro. Esperemos que nadie vaya a comprarlo en los siguientes 15 minutos mientras vamos al lugar. Salí de clase. Salí tarde porque hoy solo tuve una clase en la mañana. Fuimos a comer, como vieron, y después de eso el maestro hizo una clase extra y me preguntó si quería participar. Y como no tuve mucho que hacer, decidí entrar a la clase nada más para para ver qué tal. Me encanta. Me encanta esta clase. Me encanta este maestro explica súper bien en una manera muy divertida en la primera clase hicimos muchos ejercicios de movimiento y de ejercicio de cuerpo por eso no puede grabar mucho también porque hay otras otras personas que tal vez no van a querer estar en el vlog y después de eso leímos algo que tuvimos que actuarlo, es difícil al principio salir como de mi zona de confort y hacerlo enfrente de todos, pero luego como que lo hice porque pues todos lo tenemos que hacer y poco a poco estoy tratando de salir de esa zona de confort, y sí, la verdad me divertí bastante, hoy creo que fue el primer día que como que siento que me, me junté mejor con mis compañeros, y me sentí muy cómoda, con más confianza, más que la primera clase que tuve el lunes, y aunque apenas estoy empezando me está emocionando más y más y más porque me está gustando demasiado es algo que neta quiero mejorar muchísimo y quiero aprender muchísimo ay estoy muy feliz, estoy muy feliz que decidí hacer esto me dio mucho miedo y me sigue dando mucho miedo pero creo que es algo que, que lo tenía que hacer Que hacer tarea, tengo que leer todo esto. Me no va a tardar mil años en leer esto. Cuando leo estas cosas necesito buscar todas las palabras, muchas de las palabras, porque no entiendo. Uy, ya se siente como el inicio de un invierno aquí en Corea hoy es otro día de clase y hoy es otra clase nueva con un nuevo maestro que voy a ver por primera vez eh, no sé qué vamos a hacer hoy creo que empezando cada clase me pongo un poquito nerviosa porque no sé qué sorpresas van a haber ese día y qué voy a tener que hacer enfrente de todos Hoy en la clase estábamos viendo Videos de K-dramas De diferentes ejemplos de actores Viendo cómo bueno, cómo actúan Analizando los actores Lo bueno, lo malo, lo todo Hoy sí me cansé un poquito aunque siento que no dormí tan bien anoche No sé Para dos diferentes clases Tengo que preparar un monólogo Obviamente tiene que ser un monólogo en coreano Puede ser de cualquier K-drama O película coreana eh, Para una de mis clases solo al pensarlo me pone nerviosa es lo divertido también para una de mis clases he estado buscando y viendo diferentes monólogos en el internet buscándolos estos días Kiko, mi compu, Creo que mi problema más grande de buscar uno es que como yo no he visto muchos K-dramas antes, ni películas coreanas, me tardo más en buscar estos monólogos porque cuando encuentro uno como no conozco de qué se trata la serie ni nada en detalle se me hace un poquito difícil entender más la escena, obviamente. Encontré un monólogo. A ver si lo encuentro. Sí. Encontré un K-drama que empecé a ver de hecho en Netflix que se llama Be Melodramatic en coreano. No es Meloga Cheji No es spoiler Es una escena en donde ella está hablando Creo que está hablando con una psicóloga Como terapia De, de sus sentimientos Es una escena obviamente emocional Decidí esta ahorita Porque creo que No sé por qué Esta escena y este monólogo Me, me tocó mucho el corazón y mis emociones Como que siento que entiendo este sentimiento De estar tan triste Que sientes que ya no puedes sentir más Sientes que ya no tienes emociones Y de eso se trata este monólogo También tengo mucha experiencia en terapia Hablando de estas cosas Entonces por esto, por este monólogo Estoy empezando a ver este drama Que se llama Be Melodramatic Ese es el primero Como que ya casi tengo el monólogo memorizado No sé El otro día no pude dormir para nada Entonces como a las 2 de la madrugada Estuve nada más viendo esto. Y estaba sintiendo bastantes cosas mientras que lo vi. Entonces creo que se me metió muy bien en la cabeza. Y ahora tengo que escoger otro más. Hoy fui a clase y para la siguiente tengo que memorizarme uno. Ahora tengo que buscar otro más. Y la verdad, chicos, creo que es súper difícil encontrar algo que como que sientes que lo vas a poder hacer bien. Entonces estoy buscando... Una de las cosas más difíciles, y les hablo mientras estoy buscando esto... Es que para mí es memorizarlo en coreano y tener ese feeling coreano. Dependiendo del idioma el que hablo, creo que me expreso muy diferente. ¿Cómo me expreso mis sentimientos y mis emociones en coreano? Creo que voy aprendiendo cómo, cómo es mi estilo. En vez de tratar de nada más estar copiando lo que veo en hate dramas, tipo, ¿no? Tengo. Un K-drama favorito. Que fue hace bastante tiempo que salió este K-drama. Lo voy a buscar cuando fue. Esto salió en 2014. Casi 10 años. Se llama Descubrimiento del Amor. Discovery of Love. Es un K-drama que... Siempre me ha encantado desde que lo vi porque, aunque por más que no me guste el romance ni nada de eso en K-Drama... Este creo que fue uno de los primeros K-Dramas que vi que realmente como que pude entenderlo como si fuera mi historia. No sé, se me hizo como muy real las situaciones. Y si se acuerdan del año pasado, hice un video audicionando a diferentes agencias... Aquí en Corea y había preparado un monólogo de SK Drama. Creo que estaría padre poder hacerlo esta vez en clase para ver cómo pues, mejoraría yo, porque ya lo traté de hacer hace un año cuando no tenía nada de experiencia en actuación y lo hice para un video de YouTube. Estaría interesante ver cómo, literal, cómo mejoró. Ahora que voy a clase y lo hago en clase, eh, así que creo, que creo que quiero hacer eso. Um, creo que aquí está, lo encontré. Ok. Creo que, creo que sí. Quiero, quiero hacer esto. Tengo mis dos monólogos. Ahora a memorizarlos. He estado tratando de memorizar eh, mi monólogo y la verdad es que ya no sé si quiero hacer este monólogo que les dije que hice en mi video de audición el año pasado. Eh, creo que voy a escoger otra. Pero este hay otra de la misma película, pero es mucho más larga. Nada más que yo siento que esto puedo sacar más emociones. Entonces he estado pues tratando de memorizarme esto. Creo que voy bien, creo que voy bien Cada noche o cada que tengo tiempo Después de clase, antes de clase de Paul Estoy tratando de memorizarme el monólogo Los monólogos Yo pensé que iba a ser fácil poder hacer YouTube Mientras hago esto y lo otro Pero no, también tengo que editar este video Empecé a ver un nuevo k drama Que se llama My Mister Y si sí, me gusta mucho Creo que estoy aprendiendo a ver nuevas cosas mientras veo dramas y películas. No solo verlo por verlo, pero en serio verlo bien con detalles. Eso es lo que ando haciendo. La verdad, mucho del tiempo. Una de las cosas que creo que necesito hacer es ver y escuchar muchos K-dramas. Solo para, como, como para escuchar más coreano y para acostumbrarme a eso. no Me está gustando bastante. Hoy tuve una conversación muy interesante con una amiga. Le dije a mi amiga que empecé clases de actuación y se sorprendió bastante y me dijo ¿Qué fue lo que realmente te hizo querer empezar a estudiarlo o aprender? Creo que realmente siempre he querido algo así y ya que tuve una experiencia tan especial con esta serie creo que fue como un empuje del destino, del cielo, de lo que sea, para que lo empiece realmente bien. Otra cosa es que solo por hacer una serie yo, en lo personal, no, siento, no me considero actriz. Para poder serlo, necesito aprender mucho más. Y una de las cosas que yo he estado pensando mucho, para poder hacer o manifestar, decretar más oportunidades en la vida, siempre uno tiene que estar listo. Eh, yo soy una de las personas que piensa que si no estás listo, si no estás en ese momento de la vida, que estás listo y preparado, nunca te van a llegar a esas oportunidades, porque la vida no es 100% como... Fortuna. Tiene que venir con mucha preparación Y por eso para mí fue importante Retarme A aprender algo nuevo Y más que nada la actuación aquí en Corea En coreano Porque siento que eso me va a preparar Para muchísimo, muchísimo más Creo que eso es la razón por la que En serio decidí retarme Y pues meterme a esto Me sorprendió bastante porque ahorita que empecé esto y estoy haciendo este video aparte, estoy contándoles a, mi, a mis amigos, a mi familia, a mis... todos. Muchas personas se sorprenden que estoy empezando algo tan nuevo a los 27 años. 27 en México, 28 aquí en Corea. Porque siento que en la sociedad piensan que ya es muy tarde para empezar algo. Especialmente para estar aprendiendo algo nuevo. Lo cual... Cuando veo a gente así, que como que veo esas reacciones, digo, creo que yo a los 23 hace mucho pensaría lo mismo. Yo, yo a los 23 pensé que a los 28 ya estaría casada, con un negocio, yo ya todo. Pero no, yo voy a mi paso, yo tengo mi canal de YouTube, ya hice varias cosas para mí y esto es... Otra cosa que quiero empezar En donde tal vez Va a salir un camino Yo sé que hay un camino Nada más no sé cuál es ahorita Y creo que eso es lo divertido ahorita para mí Siento que necesito mucho más paciencia Por si me llega cualquier otra oportunidad Como la que me llegó de Disney Quiero estar mucho más preparada Quiero ser mejor Entonces creo que esa es la razón real Por la que estoy haciendo esto